Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Recién me hizo Carlos Cruz una pregunta del grupo de los sábados a las 12 de mediodía y me parece que puede ser muy pero muy interesante como para armar un programa que a todos nuestros seguidores les puede servir. Adelante con la pregunta, Carlos, así queda bien clarita. Hola Marcelo, eh, bueno, en el taller de hoy pues eh, me surgió la duda de, de cómo es que tú eliges los títulos para, para tus cuentos. Uh -huh. era, esa era mi duda. Bueno, es, es interesante la, la pregunta. Miren, lo que tiene que tener un, un título eh, de entrada, lo primero que tiene que captar un, un, un, que tiene que tener un, un título es captar la atención del lector. Captar la atención del lector. Si vos a un, digamos, a un libro como Taller de Corte y Corrección le, le pones manual de escritura o guía para la creación literaria, de entrada, ese libro está destinado a perderse en la multitud. En mi caso particular, guía para la creación literaria, es lo primero que tenía en la cabeza, porque era es eso justamente lo que es mi libro, una guía para la creación literaria. Pero es el, el primer título que se te ocurre es el primero que uno tiene que descartar. Conviene descartarlo porque es posible que buscándole la vuelta se encuentre algo que articule una cosa con la otra. Por eso, el, nuestro taller, que se llama Taller de Corte y Corrección, es al revés la cosa, así se llamaba antes. ¿ves? Pero digamos el título se le puso justamente al libro para continuar la tradición del taller, que lo vengo dando hace más de 40 años, el año 79. Entonces, taller de corte y corrección alude inmediatamente en la cabeza del lector a aquello de taller de corte y confección. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Eh, alguien puede llegar a decir, eh, pero Marcelo, no, ¿no pensás vos que, eh, digamos, si uno lo llama su libro o a su taller mismo, taller de corte y corrección, no alude directamente a taller de corte y confección, efectivamente ahí está el chiste, ahí está la gracia. Y decime una cosa, Marcelo, ¿no podés correr el riesgo de que, digamos, la gente piense que los cuentos que salen de acá son todos iguales, como si fueran todos cortados y confeccionados en la misma tela?, entonces mi respuesta ahí ya con las pelotas un poco hinchadas va a ser, miren muchachos, había un señor, Gabriele D'Anuncio, eh, gran, gran poeta italiano y gran aventurero italiano que llegó a fundar una república de poetas, eh, este, tenía una frase que lo dice todo, memento audere sempre, eh, acordate de arriesgar siempre. Bueno, yo me arriesgué a que así fuera porque porque tenía espaldas como para hacerlo, ya que no hay en el taller de corte y corrección un autor que se parezca a otro. El tipo que piensa prejuiciosamente, ¿eh? está con el prejuicio, de que acá, en un taller literario, digamos, todos los escritores escriben igual y además escriben igual que el coordinador, están sumamente equivocados. Por lo menos en este taller, en donde nosotros justamente lo que procuramos hacer es mostrar que hay, por ejemplo, en el caso de los cuentistas, mostrar que hay una, digamos, eh, una estructura que hace al cuento, así como hay una estructura que hace a un automóvil o una estructura que hace a un cuchillo. Es, es raro de pensar, pero si el cuchillo solamente tiene dos elementos, un mango y una hoja, y eventualmente también tienen una guarda, que vendría a ser la crucecita que aparece en el medio. Sin embargo, eh, yo te puedo traer a, a, a 50 artesanos cuchilleros, mostrarte sus creaciones, y vos te vas a encontrar con que son absolutamente distintos un cuchillo de otro. Ahí está justamente la gracia. La esencia de cuchillo, o sea, si vos ves, por ejemplo, esto que yo tengo acá, esto no es un cuchillo. Esto es, es una campana. Pero si vos buscas, por ejemplo, campanas de otras latitudes, campanas de iglesia, campanas de trineo, ¿ves? bueno, te vas a encontrar con una enorme variedad de campanas y la campana es solamente una especie de caja acústica que tiene un badajo en el centro. O sea, básicamente es eso. Entonces, bueno, ahí está el ingenio humano. Bueno, por eso, digamos, esa apuesta a taller de corte y corrección. Porque sobre todo nosotros lo que hacemos acá es cortar y corregir. Bueno, eso es un título bastante jugado que me, me trajo muy, pero muy buenas satisfacciones, porque la gente aparte ya sabe que ese no es un libro solemne. El taller de corte y corrección es el primer libro en este, en este digamos, en este género del manual de ayuda, digamos, es el, único, el, el primer libro en donde se empieza a tratar con, con amenidad y con, con diversión, en el buen sentido de la palabra, del de entretenimiento, se empiezan a tratar temas sumamente serios. Entonces, ¿qué, qué pasa? El taller de corte y corrupción era un título mucho más adecuado que guía para la creación literaria. Ahora bien, si el lector no me conoce ni sabe que yo tengo, ya en ese momento tenía más de tres décadas de coordinar talleres, no, más de dos décadas de coordinar talleres, entonces, es necesario, no, casi dos décadas, estamos hablando de un libro que tiene 23 años ya, ojo, claro. Así que bueno, si el tipo no me conoce, hay que crear una bajada que indique lo que significa eso. Entonces yo lo, lo primero que busco es llamar la atención del lector y después de eso viene la segunda parte, que es guiarlo hacia el contenido y para eso está la bajada. Para eso está la bajada. En otro programa cité, por ejemplo, uno de los, los grandes títulos de, de una, una autobiografía de Plácido Domingo. Si vos ponés autobiografía de Plácido Domingo adelante, bueno, solamente le va a interesar a la gente, digamos, que sepa quién es Plácido Domingo. Eh, en la época en que Domingo escribió su autobiografía no era tan famoso como es ahora. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ponemos un título que enganche la atención del lector. ¿Cuál es ese título? Mis primeros 40 años. Ese es el título de la, de la... Ya llama la atención eso, mis primeros 40 años. Uno dice, ¿cómo? Hay otros segundos. ¿Ves? Habrá otros segundos. ¿Qué, qué título raro, pero al mismo tiempo llamativo, seductor? Y abajo, en la bajada, dice... Plácido, Domingo, ortografía no me acuerdo cómo dice, pero ese título ya de por sí es inolvidable. ¿ve? Entonces, cuando vos entras en el libro, hay un epígrafe, eh, como viste una cápita en el libro, que dice concretamente un proverbio árabe, y dice, vive tus primeros 40 años como si con ellos pudieses escribir un libro. Y entonces ahí uno termina de entender aquello de mis primeros 40 años. Es como si el autor te dijera, bueno, yo soy capaz con mis primeros 40 años de poder escribir un libro. ¿Eh? Es como, como el ideal, de decir, viví tu vida de manera tal que te, eh, pudiese escribir un, un libro con tus primeros 40 años. Eso es sensacional, es, una, es, un, es un hallazgo. Pero todo tiene que ver con la coherencia y la cohesión. O sea que en tercer lugar, tenemos, primer lugar, tenemos que llamar la atención del lector con un título que acá en Argentina lo llamamos Ganchero. ¿Mm? En segundo lugar, contarle de qué se trata. Por ejemplo, eh, eh, 25 noches de insomnio, creo que dice algo así en la bajada, historias que te quitarán el sueño, algo así. ¿ves? Entonces ahí está articulando, ese título lo pensamos muchísimo con con los editores. Uno de los títulos posibles era turbio, que es una palabra que los jóvenes usan mucho acá. Pero a mí 25 años de insomnio, la verdad, me, me gusta tanto como si lo hubiera visto escrito por otro, pero a condición de que, que después venga la aclaración y después, bueno, que haya una articulación con el contenido. Es un poco, esa es la tercera pata, la, la interacción que hay entre el contenido del libro y justamente la eh, el título o la bajada, y complementa todo, fíjense que estamos hablando de una estructura de mente clara no anárquica, que se va por, por las ramas ¿eh? Eh, esto un poco es una noción que los publicistas la tienen muy clara los publicistas tienen una noción que dice la vaca, la vaca ¿Eh? la vaca, la vaca ¿qué es eso de la vaca, la vaca? ellos dicen, si vos tenés una foto de una vaca ¿eh? Es decir, si tenés historias que le van a quitar al sueño al lector, eh, no digas después que el título es historias que le van a quitar el sueño al lector. Si vos tenés una foto de una vaca, no pongas abajo del epígrafe lo que el lector ya sabe, que es la vaca. Por eso dicen la vaca, la vaca. Ponele, dicen los publicistas, poné la foto de la vaca y abajo en el epígrafe que diga muu. ¿Eh? Entonces, esa es la manera de titular que no, no solamente tengo yo, yo lo aprendí de, de los grandes títulos que, que en el mundo han sido. ¿Mm? Eh, podría poner algún otro ejemplo, ¿no? pero eh, a ver, pero vamos a revisar un poco la biblioteca, a ver, ¿qué? porque fue una pregunta que no la, no la pensé, ¿no? pero eh, vamos a buscarla por acá. No quiero dar aquella de, porque ya lo di en otro programa, el corazón es un trazado solitario. Claro ahí está tenemos ya de paso le hacemos publicidad mira ahí está este es un libro de Nicolás Amédio Ortiz a ver si lo pueden ¿Se, se llega a leer ahí está se llega a leer no sí bueno ¿Cuál sí, es el sí, sí, sí, ¿eh? sí. Nicolás Amelortiz dice, 100 películas que me abrieron la cabeza. Ahí tenemos, digamos, una primera persona. ¿Por qué? Porque Nico ya es lo suficientemente conocido para poder decir a mí, me abrieron la cabeza a mí. ¿ves? Pero si vos, por ejemplo, lo llamás 100 películas excelentes, no es lo mismo. No es lo mismo. La, la excelencia de las películas está dada porque justamente a Nico le abrieron la cabeza. Yo este, la, creo que había propuesto que me partieron la cabeza, pero eh, a lo mejor fue una decisión editorial, no me acuerdo si Nico lo decidió, pero me abrieron la cabeza también es una buena, una buena, un buen título. Ahí sale el sol y podemos verlo mejor. ¿Y cómo articula? Porque se lo ve a, a Nico, acá, sé yo de la primera persona, rodeado de otros espectadores que son personajes de las películas. ¿eh? Y ahí justamente está la articulación de una cosa con otra. O sea, ya acá no es necesario ponerle una bajada, porque el posible lector de este libro, que anduvo muy bien, eh, lo, lo conoce a Nico, ya no necesita ponerle una bajada. Este, miren, lo conocen tanto que su, el random directamente creó, inventó un sellito, porque los chicos conocen más a Nico de The films ay que no se ve un carajo ahí está ahí está, ahí está. de Zephims lo conocen más que a Random que es la, la editorial más importante del, del planeta en este momento en, en la cual a Dios gracias, propaganda estoy en ella ¿Ve? la mayoría de mis libros están ahí Así que bueno, 100 películas excelentes, ah, sí, mira vos. Ahora, 100 películas que me abrieron la cabeza ya es otra cosa. Y así, como les digo ahí, es simplemente eh, repasar un poco la biblioteca y ver qué es lo que está pasando. En el caso de Victoria entre las Sombras, yo estaba, eh, no sabía qué título ponerle a Victoria entre las Sombras, mi novela. La única novela publicada, pero no la única novela escrita. En Victoria entre las sombras yo estaba caminando por la calle y de repente yo me baso mucho en el azar. ¿eh? Para mí Dios me dice, toma, anda acá. Estaba con un libro en la mano. Me detengo al semáforo y digo, a ver qué aparece acá. Y aparece fulano entre las sombras. y pero esto es perfecto. Es perfecto, ¿por qué? Porque mi personaje se llama Victoria. Y además... Digamos, Victoria es un triunfo también. Entonces, ahí me di cuenta de que era un titulazo, porque tiene que ver con una, no una ambigüedad, sino una anfibología. La anfibología es cuando algo sirve en dos niveles. La ambigüedad es que no queda claro. Pero vos decís, Victoria entre las sombras, y es como decir triunfo entre las sombras, pero también estás diciendo lo que se dice dentro de la novela, cuando la chica está encadenada, en el parque de diversiones, no digo más, de repente dice, y entonces había victoria, no victoria entre las hombres Entonces, en una situación de triunfo, en medio de una situación, digamos, este, tenebrosa, bárbaro, y una chica que está en medio de una situación tenebrosa, también, entonces eso como se lo llama, anfibología, anfibología. Ahí tenemos entonces, este... Un buen título. Por ejemplo, una autobiografía de Adam West y Burr Ward. No, creo que no se, no se publicó en castellano. Eh, Adam West y Burr Ward fueron los actores que hicieron de, de, respectivamente de Batman y Robin en aquella serie de los años 60 que yo veía cuando era chiquito. ¿Saben cómo se llama? La, ¿La autobiografía de esta gente? Hombres en calzas. <ríe> las, las calzas son esas, acá en Argentina, son esas medias que te ocupan ustedes también, ¿no? Son esas medias largas que te, que te agarran el, el pie y el culo. ven Entonces, después abajo dice, un, un repaso por la vida de Adán Wesley. Hombres en calzas. Eso es una maravilla. ¿Ven? Se consigue aquel primer objetivo, que es llamar la atención. Dirigir, llamar la atención. Y después el segundo, ¿cuál era? Dirigir la atención. Y el tercero, que es lo que completa todo, la articulación de toda esa información con el contenido del libro. Esa es la manera más sana de buscar un título. ¿Ve? Eh, lo dije en el otro programa, pero no vale la pena machacar. Eh, digamos, Carson McCall es una de las más grandes eh, autoras de todos los tiempos tiene una novela sensacional que se titula ni más ni menos El, el corazón es un cazador solitario El corazón es un cazador solitario bueno, esa y, y donde el protagonista es un mudo que no, no, no se ubica bien en, en la sociedad debido a su enfermedad Ahora, e ese es un título inventado por el editor. En realidad, en realidad la autora le había puesto el mudo como título. ¿A ustedes cuál les parece mejor? ¿El mudo o el corazón es un casado solitario? Indudablemente que ni... ni es obvi obviamente que es justamente la, la clave de la cuestión. Es la gracia, la riqueza que uno le da a títulos que aparentemente no diría nada, pero para algo, en los ensayos sobre todo, para algo están las bajadas de los libros. Después, este, otro había una época que yo era, antes de mi conversión al catolicismo, era un, un experto tirador de lichín, eh, un método de adivinación con monedas chinas, etcétera. <coughs> ya no lo uso más, porque ya no, no lo necesito, pero la cuestión es que eh, no sabía qué título ponerle a un libro mío, el, creo que el cuarto libro, no me acuerdo, eh, que eran poemas contemplativos. ¿no? Si yo le pongo poemas contemplativos, ya honestamente ya está todo dicho y listo. ¿eh? Pero ¿qué pasa? Le pregunto a Lichín, yo, ¿qué título le puedo poner a mi libro? ¿Eh? Y me parece un hexagrama que es el de la torre, la torre, dicho de paso, es el símbolo de la contemplación, lo dice concretamente en el libro, y una de las líneas móviles que aparecían en ese hexagrama decía exactamente, el viento planea sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el viento planeando sobre la tierra viaja sobre la tierra, se mete, digamos, en todos los vericuetos, entonces, es una mirada que viene de arriba, de la torre, contemplativa hacia lo que está abajo. Miren qué, qué hermoso título que me gané, El viento planea sobre la tierra. La verdad que me encanta. Después, otra manera, es eh, en otros títulos míos, ya o sea, que la pregunta era dirigida a mí, ¿no? Eh, otro, otro título de otro libro de poemas es, está basado en un libro de... De, de Rambaud, Arthur Rambaud, el gran poeta francés precursor del surrealismo. Una temporada en el infierno. ¿Mm? Le, le puse de título al libro de, de poesía, es un solo poema aparte, es un poema épico. Eh, todo el libro es un solo poema va, eh, cortado en partes. El, el, le puse de título Una temporada en Bavia. Acá en nuestro país, estar en Babia es estar en, en la luna, ¿viste? estar en, en el aire, estar como ahora sin manija. Entonces, una temporada de infierno, una temporada en Babia. En ese caso, el título se encontró gracias a la paráfrasis, ¿eh? no perífrasis, ¿no? Paráfrasis. estamos parafraseando el título de, de otro. ¿eh? Si yo, por ejemplo, agarro y pongo un título, Don Soquete de la Garcha, ponele, qué sé yo, estoy a, aludiendo, es una paráfrasis a Don Quijote de la Mancha, pongámosle. ¿eh? Y así con, con, con todos los demás, qué sé yo, tengo hasta ahora 17 libros publicados. Eh, Esa Serena Sombra es otro título mío, es un libro de Haikus. Esa Serena Sombra... Es un, es un este, título, es, es un libro de haiku. Bueno, ¿de dónde saqué el título? De uno de los versos. Me encantó. Es de por sí una aliteración, es decir, reproducir. El, esa serena sombra es el beso, ¿ves? Reproducir por medio de la repetición de consonantes, en este caso, esa serena sombra reproduce el movimiento de eh, suave y apacible ¿eh? esa serena sombra. Eso es otro, otro buen título, a mí me gusta mucho ese. La verdad que sí. ¿Qué otros libros tengo? A ver, qué sé yo. Está, bueno, otro. otro Hacer el verso. Hacer el verso, este, abajo que dice, apuntes para escribir poesía. Porque en nuestro país, no sé, en el de ustedes, pero... De la, de la gente nos está escuchando también del exterior, pero hacer el verso en nuestro país significa, eh, digamos, seducir a una chica. ¿Ve? Hacer el verso es eso. No es lo mismo que versear, ¿eh? versear es como charlatán, como, como, como charlatán. Este me está haciendo el verso, ¿viste? Está, me está engañando. Entonces, bueno, hacer el verso me parece un titulazo, pero después, para que ningún político se crea que es un manual para poder conquistar votantes, ¿no? abajo, abajo le puse, en la bajada, le puse apuntes, ejemplos y prácticas para escribir poesía. Concretamente, eh, por ese lado lo estuve buscando. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro libro mío hay por ahí? Eh, bueno, eh, claro, otro la mayor astucia del demonio. La mayor astucia del demonio apela, ya no es una paráfrasis, sino una cita de, de un libro de, de Baudelaire, justamente un, Baudelaire, tiene un título que es el Esplín de París y que ahí dice que la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Y, y además es el título de uno de los cuentos. Es uno de los cuentos que están adentro del libro. Entonces, la mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Se complementa en un epígrafe en el libro mismo. ¿ven? Llama la atención, después <coughs> la, di, llama la atención, dirigir la atención hacia, hacia un lugar determinado y después que el contenido sea coherente con ese llamado de atención y esa dirección de la atención. La mayor astucia del demonio. ¿Eh? ¿Qué mejor para un libro de cuentos de terror? Por ejemplo, Raymond Chandler. ¿no? Esto se cumple en todos los grandes autores. Por eso, digamos, yo lo aprendí de ellos. Eso es lo que quiero decir. Ustedes me piden mi experiencia, pero todo el mundo lo hace así. Raymond Chandler tiene un ensayo fundamental sobre la literatura policial. ¿Cómo se titula? ¿Ensayo sobre la, la literatura policial? No, se titula El simple arte de matar. Es una maravilla eso. Coincidiremos que es un... Llama mucho la atención, mucho la atención. El simple arte de matar. que Es un ensayo sobre la literatura policial. Otro título, Ray Braduri, El hombre ilustrado. Si, si Ray Bradbury lo llamase a su libro El Hombre Tatuado... Ah, sí, mira vos. Ahora, cuando uno ve que el tipo tiene ilustraciones por todo el cuerpo y después cómo está la articulación, que todas esas ilustraciones cobran vida y se convierten en cuentos. Ahí dice, bueno, me saco el sombrero. ¡Qué título impresionante! ¡Qué título impresionante! El primer libro de cuentos de Stephen King es mejor el título que Koligorsky le puso en castellano que el título original. El título original del primer libro de cuentos de Stephen King, que data de los años 70, es Night Shift, turno de noche, turno nocturno. ¿Cómo le puso Coligorgia acá? El umbral de la noche. Miren qué maravilla. Es mucho, a mí me gusta mucho más el, el, el la traducción del castellano que Turno Nocturno, que ya de por sí es un excelente título. Ya de por sí es un excelente título. Ibsen, por ejemplo, en su obra, su obra de teatro, un tipo, digamos, que está constantemente avisándole a, a, a la población que hay una enfermedad que se está, eh, por, creo que era por envenenamiento, está cerniéndose a la población. Ahora, resulta que en lugar de atender al problema prefieren matar al mensajero, viste como dice, no mates al mensajero. Bueno, ¿cómo le puso Ibsen a, a, ese, a esa obra de teatro? ¿Alguien lo recuerda? Que es una obra clásica. Un enemigo del pueblo. Es un título absolutamente irónico. ¿Por qué? Porque no era un enemigo del pueblo. Era justamente el tipo que, sal, que quería salvar al pueblo. Pero todos le tenían bronca porque decía la verdad. Decía la verdad, por eso le tenían bronca. Así que, bueno, ahí tienen justamente una, una, un, un paneo sobre aquello de llamar la atención: la más grande historia jamás contada. ¿eh? Parece un título publicitario. ¿Cuál es? La Biblia: Rey de Reyes, la vida de nuestro Señor. Eh, eh, llama mucho la atención. La verdad que sí. Y voy vos decís, Marci, ¿qué pasa con esas obras que, por ejemplo, Tosca, La Traviata, eh, Aida, eh, eh, otras, Benjur, por ejemplo? Sí, claro, pero Benjur se llama así, pero abajo dice Una historia del Cristo, hablando de Jesús, ¿no? ¿Eh? Y Puccini tiene un título, hablando de óperas, recién citamos una de Verdi, pero hay un titulazo, que a mí me encanta, que es, en lugar de mini, como haría con otro, es este, la fanciulla del West. Es una ópera de Puccini compuesta en 1907 y estrenada en Nueva York en 1910. La, la fanciulla, en italiano, es la muchacha. La muchacha del oeste. Es un western, es un western hecho ópera. Es un western antes de los westerns, de, de, del, del cine. Búsquenla, la fanchulla del West. ¿Eh? Y es una cosa sensacional. Ahí lo que, hizo, lo que hizo Puccini fue combinar el italiano con el inglés. Así que bueno. Ahí tienen, este, ahí tienen un, una buena guía para encontrar excelentes títulos. Bueno, ¿alguien, ¿alguno tiene alguna pregunta? Entonces, bueno, espero todo todo claro. que les haya que les haya gustado y que sobre todo les sirva. Bueno, amigos, les mando un abrazo muy grande. No corten, por favor, ustedes a estar en clase. Seguimos en clase con nuestros queridos amigos del grupo de los sábados a las 12. Y si quieren venir a trabajar con nosotros, alguna vacante queda. Así que súmense. Hasta pronto. Bueno, fenómeno.